Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a empezar una serie de tutoriales de iniciación al punto de cruz. Sabéis que soy una apasionada de, de este bordado, me encanta esta técnica, he bordado muchos cuadros, he hecho muchísimos trabajos y proyectos en punto de cruz y ahora lo estoy eh, llevando a la muñequería. Desde que hice el delantal de Lucía, eh, sois muchas las que me habéis pedido por favor tutoriales, para que aprendáis a hacer este tipo de bordado eh, para las muñecas. Yo voy a empezar por el principio. Como siempre os digo, hay que empezar por lo básico y desde abajo. Para coger bien los conceptos. Si quieres aprender un poquito más o quieres saber un poquito más de cómo yo bordo a punto de cruz. Mis truquis, mis consejos. Quédate conmigo y vamos a ver el vídeo. Bueno, mirad, vamos a empezar como siempre, poniendo un poco en orden lo que son eh, las palabras técnicas, ¿vale? Este tutorial eh, me lo habéis pedido muchas chicas. Eh, no quiero dejar a ninguna fuera, pero sí que quiero nombrar a una especialmente porque me comprometí con ella. Llevo hace ya unos meses y sé que estás deseando y has tenido mucha paciencia. Esther, muchísimas gracias por tu paciencia y de verdad aunque este vídeo es para todas las compis este en concreto eh, será dedicado para ti vamos con ello eh, mirad muchas de vosotras ya habéis visto mis bordados eh, yo los he hecho muchas veces en kit otras veces he comprado solamente lo que es el patrón bueno pues mirad aquí tengo otro también otra dama antigua que también es muy bonito. Este llevaba hilos metalizados. Los iremos viendo todos muy despacio. Y luego pues también tengo, veis, estos que también habéis visto. Mirad, es que son una preciosidad. Cada uno de ellos. Estas hadas me encantan. Otra señora también súper bonita. Con un vestido espectacular. Algunos los he bordado hasta tres y cuatro veces. Mirad, este qué bonito. Es muy del estilo de, de este amarillo. ¿Veis? Son diferentes, pero sí que lleva el mismo estilo. ¿Veis? Los arcos. Esto lo he bordado creo que como cinco veces. Pero es espectacular. Es mucho más bonito verlo en la mano que, que en imagen. Mirabilia es que tiene unos gráficos espectaculares. Mirad, otra adam Esta es eh, la señora. Estos son eh, unas damas que sacó Mirabilia. Súper bonitas. Y cada una las sacó con un... Con un motivo diferente, pero prácticamente todas llevaban la misma forma. Mirad, este me encanta. Este, cuando lo bordé, fue espectacular. Lleva muchísima rocalla y mucho hilo metalizado, pero es una preciosidad. Yo le llamo el ángel azul. <ríe> eh, como no? La Madonna, Madonina. Y este, que es una pasada. Este lo compré en kit. Diferencia es que el kit me viene con el tejido que necesito para hacer este proyecto y con los hilos veis estos son los que sobraron normalmente siempre vienen más tejido y más hilo del que se necesita pero este es una verdadera pasada me encanta bueno pues una vez que tengamos ya elegido qué diseño vamos a abordar vamos con las con las telas vamos a hacer hoy un breve repaso a todo porque lo que quiero es empezar a bordar porque Esther está esperando este vídeo desde hace un montón de tiempo y quiero que ya empiece a hacer sus, sus proyectos. Si os interesa este tipo de vídeos, pues iremos haciendo, eh, hablando de diferentes técnicas, tejidos, porque todo esto es eh, un mundo nuevo, ¿vale? A partir de ahí eh, podemos hablar de punto de cruz durante meses, mucho tiempo y nunca se deja de aprender. Mirad, hay tramas como esta esta es eh, un, una porque luego los nombres cada uno eh, hay un montón de nombres eh, está aida el dentro de la ida tenéis un montón de gramajes el tejido lugana está eh, que a mí donde más más me gusta eh, bordar es el lino el lino es que me, me apasiona está el, el panamá propiamente dicho ya os digo es que hay muchísimo está en eh, lo que se llama cañamazo bueno una, una pasada, esto lo dejamos para otro día y solamente si vais a iniciaros, eh, utilizar el típico Panamá y nos os compliquéis la vida. Este no es de algodón, este es sintético y lo compré así porque tiene brillo. Lo compré para las hadas, para hacer las hadas, porque lleva un, un hilo muy muy finito por el interior que da un poquito de brillo y es me, bastante, bastante grande, bastante bueno de, de bordar. Este es un tipo lino. Esto no es Panamá, esto es un tipo lino. Mirad, os voy a enseñar una diferencia entre lino y Panamá. Mirad, esto es Panamá. Pequeñito, bueno, voy a enseñar un gramaje más grande. Mirad, esto es Panamá. ¿Veis? Vienen todos los cuadritos muy marcados. Para meter la aguja estos son cintas que se compran para poner pues en una cartera en un babero de un bebé en una cosita pequeña porque fijaros lo que se borda aquí algo sumamente pequeño también para cocinas para cenefas de cocina y ya vienen rematadas en ambos lados veis esto es panamá que tiene los cuadritos muy marcados el lino no los tiene en el lino hay que buscarlos y hay que ir haciendo eh, las cruces esto también es eh, lino, mirad, este es mucho más pequeño. En algunos sitios he ido cosiendo un poco para que vayáis viendo el, el tamaño. Mirad qué lino más bonito, pero veis, súper, súper finito. Aquí Tenemos que hacer, eh, las, coger cuatro hilos, dos de arriba y dos de abajo, y bueno, pues bordar de esa forma. Mirad, yo aquí, por ejemplo, he bordado, este también es lino, veis, en otro color, pero es igual y fijaos, así es como se borda. ¿Veis? No vienen los, los cuadraditos. Hay que irlos haciendo con el bordado. Mirad. ¿Veis? Para iniciación, por supuesto, el Panamá. Fijaos, aquí ya solo tenéis que ir contando y avanzando. Pero a mí, ya os digo, me gusta muchísimo bordar en lino. Este es otro lino diferente en color azul también para hadas eh, yo antes cuando no tenía la remalladora mirad lo que le cogía le ponía un, una cinta de, de carrocero de cinta de esta de papel y eh, doblaba todas las esquinas y dejaba preparada la tela para hacer el bordado mirad aquí empecé a bordar el hada mirad veis no veis ningún ningún punto seguido. ¿Veis? Esto es lino. En, y incluso fijaros, hasta me atrevo a saltar y todo. ¿eh? <ríe> yo también es que soy un poco kamikaze. <ríe> Pero bueno, eh, tenéis que seguir eh, el, la guía del dibujo y, y haciendo pues el dibujo, eh, las X que yo les llamo, eh, irlas buscando. Pero bueno, ya veis que el resultado es súper bonito. Porque eh, a mí lo que me gusta es que cuando está terminado y planchado eh, parece más una pintura que un, un bordado. Eh, se nota más bordado en Panamá que en el tema del lino. Y este es eh, también súper, súper bonito. Mirad, muy, muy finito, muy delgado. Y bueno, como veis, eh, yo cuando compro tejidos de punto de cruz no compro una cuarta ¿eh? que como lo gasto mucho pues prefiero siempre tener para seguir haciendo todos mis bordados bueno eh, hacemos un paso al lado mirad estos son hilos yo los tengo organizados por colores me gusta eh, utilizar estos, estos son como una especie de etiquetas pero eh, yo les pongo, cuando voy teniendo tiempo, mirad, eh, recorto el trocito de, del número del hilo, se lo pego aquí y enrollo el hilo. Y entonces siempre lo tengo a mano. Lo suelo tener organizado por, por numeración. Eh, el hilo que más me gusta es DMC. A veces no he tenido otra y he comprado anchor o este que es fina, me parece. Finca. Eh, finca o, o anchor pero el que más más me gusta es dmc bueno eh, de estos tenemos montones de hilos también quería enseñaros los hilos metalizados mirad a ver si tengo por aquí que he visto un trocito mirad estos son hilos metalizados los hay eh, los, los tengo porque los he utilizado para bordar no solamente en dorado o plateado en azules, grises, mmm, morados en muchos colores luego están estos que son eh, varios colores mezclados y ya os da también un juego para hacer un degradado o para según qué, eh, qué, qué proyectos ¿veis? Eh, aquí por ejemplo está en rosa no sé, eh, mucha variedad. ¿Veis? Aquí están en más colorines. Depende de lo que vayáis a hacer, necesitaréis una cosa u otra. Y veis, a mí el que más me gusta es este, DMC. Me encanta. Es para mí, el tacto y todo, es el más, el más agradable. Aquí tengo otro hilo, también, de los que os estaba comentando. Mirad, ¿veis? Un plateado otro dorado diferente a aquel aquel era más amarillo este es más envejecido eh, después en algunas ocasiones también he utilizado estos grandotes gordos porque para hacer según qué, qué proyectos estos me van muy bien y más los que van así que son de diferentes colorinos me gustan mucho bueno esto respecto al hilo ya os digo que si os, os interesa eh, todo esto iré preparando más tutoriales vale para mí bordar punto de cruz es, no sé, es una pasión. Me, me, me encanta. Mirad, estos son algunas de las rocallas que yo he utilizado en mis cuadros para bordarlos. Son, bueno, son, eran muy caras. Estas las he comprado, siempre las compraba en tiendas de, de bordados, tiendas especializadas. Y me gustaban mucho porque.. Eh, en las, los gráficos que os enseñé antes de las hadas y todos esos, ya venían con una numeración para comprar las, las rocallas. Para poner las rocallas se necesita este tipo de aguja. Es una aguja súper, súper, súper fina que prácticamente es que casi no entra ni siquiera el hilo de, de DMC. Mirad, es una aguja. Mirad, súper fina. Eh, prácticamente el ojo es que ni se ve, prácticamente no se ve. Eh, esto lo que permite es poner la aguja, pasar la aguja por los agujerillos, porque hay algunas, ya os voy a enseñaré, mirad, esta por ejemplo son súper pequeñas. Algunas costaban horrores de meterlas, pero luego en los bordados quedan súper súper bonitas. Mirad. Vamos a ponerla aquí. Fijaos. No sé si siquiera si se apreciará. Fijaros el agujerillo que tiene. Mirad. Pasa justo justo por la aguja. Es súper súper pequeña. Muy pequeñita. Bueno pues estos son eh, rocallas. Las hay mucho más grandes también. Porque yo algunas que he puesto. Han sido incluso como unas, unos pétalos de hojas súper bonitos. Estos son. Eh, respecto rocallas agujas de para pasar las, las rocallas a la tela y coserlas y la aguja para bordar punto de cruz esta aguja eh, yo a mí me gusta esta eh, para mí tiene un tamaño idóneo estas agujas eh, tienen la punta roma no pinchan están eh, con la punta redondita para que no eh, metamos la puntita de la aguja por la trama del hilo mira si fuese una aguja con punta no sé si, si se ve toda esta trama de hilos podríamos pasar si la aguja no fuese roma se podría pasar perfectamente en medio y entonces ya no haríamos el la, la cruz del punto de cruz al ser roma lo que nos permite es irla pasando sin problema entre los agujerillos que ya vienen prácticamente hechos en la, en la tela en el panamá veis se cose bastante bien yo normalmente utilizo eh, dos hebras para bordar mis proyectos a no ser que ya os comento que sea un proyecto específico y a veces necesite dos tres e incluso ya os digo hasta cuatro hebras bueno pues este ha sido eh, un vídeo donde lo que intento es eh, enseñaros un poco el concepto y los materiales para hacer los bordados a punto de cruz y bueno pues espero que, que os haya gustado y, y si es así y os interesa, dejadme un comentario y seguiremos haciendo más vídeos. Yo el siguiente vídeo que voy a preparar va a ser un motivo muy pequeñito y muy fácil para que empecéis a bordar. Y sobre todo para que Esther empiece de una vez la pobre <ríe> a bordar cosita. Eh, nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, chao.